Esto es una advertencia y una crítica que yo he hecho. Y qué bueno que el periódico Nacional, en su editorial del día de ayer, eh, viene a decir algo que ya yo en este programa durante varios días hablé sobre el virus de la inflación y le hice un llamado al presidente y a los políticos que gobiernan sobre ese eh, proceso de inflación y el peligro que eso encierra. Mírenlo ahí, este es el tema incluso la de la red hoy, eh, gasoil, mírenlo ahí, el virus de la inflación, así se llama, yo le voy a leer este artículo y luego voy eh, a hacer algunas puntualizaciones. Dice, el tema del aumento en la tasa de variación de los índices de precios se erige como el principal reto que deberá afrontar el gobierno durante este año para garantizar relativa estabilidad macroeconómica y consolidar la gobernanza social. La Comisión Económica para América Latina se ha advertido sobre el riesgo de que la persistente la persistencia de presiones inflacionarias puede quedarse de manera permanente en la región, por lo que instó a implementar medidas más allá del aumento de la tasa de interés. Ustedes recuerdan que el, el, el, el gobierno aumentó la tasa de interés, y que supuestamente para controlar la inflación. República Dominicana, oigan esto, fue el segundo país de Centroamérica donde más aumentaron los precios entre agosto del 2020 e igual mes del 2021, con un 7.9% de inflación, eso es altísimo, señores, por lo que resulta imperativo que el gobierno preste mayor atención a tan delicado problema, con el incremento de la tasa de referencia monetaria, el Banco Central ha actuado diligentemente para evitar un sobrecalentamiento de la economía a causa de un exceso de circulante, matizado por la amplia cobertura de financiamiento a los sectores productivos y hogares durante la pandemia para estimular la recuperación económica. La CEPA ha recomendado mantener una mayor coordinación entre políticas fiscales, monetarias, cambiarias y macroprudenciales, lo que quiere decir que el gobierno debería acompañar con acciones financieras y fiscales el programa monetario impulsado por el Banco Emisor. El país tuvo un aumento del índice de precio al consumidor durante el indicado periodo por encima del promedio centroamericano, incluido México que fue de un 5.3%, así como el de la región latinoamericana, que ascendió a 6.4%. La mayoría de los organismos multilaterales sitúan la proyección de crecimiento de la economía dominicana para el, 22, para el 2022 en alrededor de un 5.5%, superada solo por la de Panamá, con un 7.3, aunque debería advertirse que ante un persistente incremento inflacionario, ese incremento de producto interno bruto se volvería sal y agua. El crecimiento económico en 2021 de un 12% de producto interno bruto indica que la demanda interna se ha incrementado en contraste con un sector externo matizado por los aumentos de precios en materias primas básicas como el petróleo y comoditis de origen agropecuario lo que implica riesgo de aumento de la inflación con mayor afectación sobre los sectores más vulnerables una bomba de tiempo dice el periódico nacional yo le voy a decir la verdad y ya lo he hablado en otras ocasiones el estado de incertidumbre el estado de inquietud que se vive en este país con eso de la inflación porque oigan lo siguiente todos los precios aquí han aumentado y dice el gobierno argumenta que la materia prima en este caso el petróleo y otros commodities han aumentado es verdad pero resulta que ese aumento ha sido para todos los países y el segundo país con la inflación más alta en América es República Dominicana lo que indica que también ha habido un mal manejo un mal manejo de estos asuntos por parte del gobierno de Luis Abinader un mal manejo ¿sabe por qué? porque no todo tiene que ser el petróleo hay, hay, hay cuando, cuando se tiene un equipo diestro manejando la cosa pública usted hace los amarres del lugar toma las medidas pertinentes para que las cosas no se salgan de, de la mano porque ajá, y porque en esos países la inflación fue en promedio de 5 punto y pico por ciento y aquí fue de casi 8%, tres puntos más que en esos países ¿por qué? porque ha habido un mal manejo y les voy a decir lo siguiente eh, miren cómo lo dice Nacional esto es una bomba de tiempo porque si ahorita el petróleo sigue aumentando como se prevé y el presidente Abinader anunció que ya el país no resiste seguir subsidiando los precios de los combustibles ¿qué ustedes creen que va a pasar? ¿Qué ustedes creen que va a pasar, una debate, y esto no se sabría en qué terminaría, aquí habrían problemas sociales, grandes movilizaciones, grandes que podrían, como dice el periódico nacional, hasta peligro la gobernanza del país, ustedes recuerdan lo de mayor edad, que en 1984, cuando el gobierno del PRD de Salvador de Blanco, que se iba la gente para la playa en Semana Santa, y el Jueves Santo el gobierno aumentó un alza de todos los precios, de todos los artículos de primera necesidad. Cuando la gente vino de la playa, encontró todo subido por la nube y el pueblo se tiró a la calle. Y ustedes recuerdan que hubo una masacre. Aquí tenemos a mi amigo Radamés Reynoso. Buenas tardes, hermano buenas tardes Omar eh, el petróleo eh, se escotiza para aquí con el bren de Texas sí pero aquí no se usa bren o sea lo que hay son unos intermediarios que todo el mundo sabe quiénes son exacto que a ellos es que hay que comprar y ellos le venden al país o sea el país no compra directo en ninguna parte eso es verdad eso en es otro verdad. orden antes cuando yo estuve en Agricultura por el 80, el 79, 82 por ahí. ¿Que estuviste en La Vega, me acuerdo yo. Sí, sí, yo estuve en La Vega, pero estuve en Santiago y en San Juan de la Maguana. Sí. Y en San Juan, en Pedro Corto, había un proyecto de trigo. Y, y aquí en El Rubio, en las Mata, en San José de la Mata, había un proyecto de manzana. Pero vamos a referirnos al trigo, a la soya y al maíz, que son de los tres commodities. Y al igual que el petróleo, tienen al país de cabeza. Exacto, es verdad. Es verdad. Habiendo tantos terrenos baldíos sí, aquí, sí, en sí. el suroeste y en el sur y en el noroeste, ¿por qué no vuelve a sembrarse maíz, soya y trigo? Por Rame, aquí no se está sembrando nada. Aquí no se está sembrando nada. Buenas si... tardes, mi hermano. Bu Buenas tardes, gracias Rame. Muy importante lo que él dice. Es que si nosotros fuéramos... Eh, eh, autosuficiente en producción no tuviéramos que comprar sacar dólares que eso también va a, preciar, va a presionar el dólar que se mantuvo durante un tiempo incluso hasta la baja pero ahora el dólar ha vuelto a aumentar chin a chin y esto no se sabe dónde pudiera llegar esa observación que el periódico nacional le hace al gobierno miren señores ellos saben por qué lo están haciendo.